Escriben pues escribir, les enseño a en el colegio tiene el gusto de vivir su paz con materia adulterio Soy la verdad a boca, jarro no hay otro misterio No me como el tarro si me lo como, pues cago esto Mierda y más mierda, en tu cara la estampo Escribo de derecha a izquierda, soy común Es que soy un genio, digo que no Y acabo borracho, me ando sin puntería en el pozo de los lamentos Mi vida un cuento publicado durante la Inquisición Mataron a mi musa, huérfano, mi corazón quedó Escribo esto en un cartón de una caja sea como una paja que rompió el silencio de, de mi interior Pa, pa estoy hecho polvo pero no subo el nivel de espejo del sendero lo estorbo, no lo puedes ver, ver. Ya me soy el conejo, tu alicia Encharco tus pulmones, siente mis cojones y te asfixia eh, Que tengo mucho que decir Si los digo me quedo tranquilo fumando Viendo cómo llega el fin. Es como lo veo, coño, bañándome en el lodo Como un puerco puesto de todo, me siento feliz Yo desde chico quemo los complejos con mi léxico Observo verso en mi seto de un rapero esquizofrénico Tengo la pastilla más lejos que el acero de la cuchilla Así que férrate a tu vida, enemigo acérrimo ay. ¿Qué harías tú por este puto? Está el clásico zorro astuto que vuela rápido, ¿no es? Está Ay, no. Soy frío como el ártico, es decir que es un río el atlántico no, Me es menos divertido, divertido que, que cuando me río no, de un tío, un tío con un calánico carregasta no me engañas, busca pasta con tu farsa Toya, salió de Atlanta pero ni puté desde que es un b-boy eh. Tú rasca, yo arrascaigo buscando un rival en condiciones eh. Tú masca, más calibre de mis balas junto a tus matones Pum. El tema no es para que te guste, es para que, pa que, que lo escuche. Lo Abre bien la oreja que esta tinta no se encuentra en tu estuche Vacilón, saca el dedo pero acaba dando su brazo a torcer este sí. juego es más jodido que el ajedrez Tú flipas como el que se mete un trippy tu tripa, mi tripa, Sajo en tu, tu mundo de Vice City, de City. Tu chisme, tu mierda, algo más Te descuartizo como el esqueleto de la bailarina De Chiqui Chiqui Chiquita no es mi ambición ser como Eminem Tírate un rock y no vayas apuñalando apéndices Yo le doy vueltas a todo como una élite Me siento un campeón sin estar en el vértice el vértice, el ángulo, el punto y coma De las matas te sacó la lengua con que salga sola Parábola metida en mi chivato, piensa Me fumo un petardo y lo entiendo a medias. Tengo un corazón a medias, no me quites de en medio Mis frases salen serias cuando no quiero ser serio No todo está genial, nunca supe ser un genio A mí no me vayan a premiar, mi rap es el premio